En este video continuamos visitando lugares hermosos... ...en la provincia de Tarma, especialmente en el Valle del Coyana. Acompáñenme. Seguimos en Tarma y en este recorrido por más lugares... ...en la provincia de Tarma vamos a quedarnos en el Hostal Aruba. Ya estamos aquí, vamos a la habitación. Y estamos en la habitación doble. Las cosas necesarias, la cama por supuesto, toalla, jabón y el baño completo con agua caliente. Empezamos nuestro recorrido para ir a un lugar muy importante de Dharma. Aquí desde el carro estamos viendo el valle del Coyana y es el lugar que vamos a estar visitando este vayamos Vamos a estar recorriendo muchos sitios arqueológicos de la cultura Tarama. Es de donde proviene el nombre de Tarma. Así que va a estar muy interesante. Hemos llegado al poblado de Ingenio en Tarma... ...no lo confundan con Ingenio en Huancayo que sé que es muy popular... ...como un lugar recreacional y hemos llegado al restaurante... ...al centro recreacional Ingenio para comer, a ver qué podemos probar aquí. Nos ha llegado una canchita bien curiosa, le llaman Muyo ¿no? El tipo ...y tiene así como manchitas negras, parece como un tigre. A ver el sabor. Mmm... Un poquito diferente, ¿eh? más rico creo. Para tomar hemos pedido chicha morada. Está bien rica, ya la probé. Mm. Eso está hecho de maíz morado, un maíz morado, muy popular en Perú. Piña, le echan piña, canela, lo hierven y sale esta bebida espectacular. De comer he pedido el ceviche de trucha. Me encanta el ceviche de trucha siempre que vengo a la sierra porque pues la trucha crece muy bien aquí o bueno... Se, es, un, es su hábitat muy buena. A pesar de que no es originaria de Perú. Es como que si fuera ya eh, local. Se ha adaptado muy bien la trucha. Mm. Está de re chupete, riquísimo. Rico, rico. Y Renzo pidió una trucha frita, o sea chicharrón de trucha. Se ve rico, ¿eh? a ver. ¿Rico? Este recorrido por el Valle del Coyana lo vamos a hacer con Angie de Max Aventuras. ¿Qué lugares importantes hay para visitar aquí, Angie? Efectivamente, el Valle del Coyana consiste en visitar más que nada las pinturas de Pintish Machay, que se encuentra ubicado en Mamaguari, Guaricolca, y luego vamos a visitar el centro poblado de Tarmatambo, que nos va a deleitar ¿no? con sus centros arqueológicos y muy atractivos a la vez. Vamos a empezar el recorrido para ir a ver las pinturas rupestres de Pintas Machay en la zona de Mamaguari. Esta zona se llama así por lo que se encuentra dentro de una cueva, un mural de la Mamaguari, hecho en barro. Les presento la plantita aquí silvestre de la zona. El chujuncho se llama. Ustedes este lo, lo pueden absorber el agüita de adentro. Este agüita es formado por la lluvia, ¿no? Y pues tiene una propiedad de endulzar el agua. Ustedes lo chupan y el agua que absorben es dulce. Muy dulce. Absorben la agüita. Dulcecitos, como miel. Está dulce. Ahora sí ya llegamos a la cueva. Vamos a ingresar. Nos encontramos en Mama Guari, en la cueva específicamente donde se encuentra ubicada ella en representación a la mujer Guaricoltina, ¿no? Guari eh, es un nombre de una mujer que representa más que nada Guaricolca y pues de, por ende viene el nombre también, ¿no? Colca. Eh, en este caso lo, los pobladores de aquí eh, le tienen mucha fe a ella, le tienen mucha gratitud también. Y es por ello que le hicieron un, mur, un pequeño mural, ¿no? Bueno, aquí vemos este, una botella de... De plástico. Que no es bueno para el ambiente, ¿no? No sean cochinos. Lo vamos a llevar a la basura. Pero la próxima vamos a poner una cámara. Y pues no estén dejando, ¿no? Eh, las botellas descartables. Así que no es bueno para este. ¿Siempre bien. encuentras cuando vienes? Mm, sí, en algunas partes encuentro esto. Tipo algo así, ¿no? Estamos siguiendo todo el camino por la ruta de las flores. Siento que estoy como en una película de Disney. Amarillas, vibrantes y bien bonitas. Todo el camino. Tengan cuidado con esta planta. Porque Renzo la rosé, mira, tiene bastantes púas. Y se han metido hasta la ropa, hasta el trasero. Ahora sí, vamos a ver las pinturas rupestres. Ya llegamos a las pinturas rupestres. Aquí se pueden ver entre 4.000 y 5.000 años de animales de la zona. Se pueden ver a dos cazadores. También hay más... ...que no, se, no son tan visibles, pueden verse algunos animales... ...y aquí hay dos más, ¿estos qué serían? Son las lanzas con las que cazaban a los animales. Ya estamos retirándonos de este lugar espectacular... ...de Pintish Machai. tomen en cuenta... ...que lo van a encontrar así verde... ...con la quebrada y con las flores... ...en la época más o menos de entre enero y junio. Ahora nos vamos a otro lugar muy importante... Atarma Tambo. Hemos llegado al centro poblado de Tarmatambo. Estamos en la plaza central del barrio San Juan Pata. Esta plaza es muy importante especialmente en junio... ...cuando celebran el Inti Raimi. El cambio de, del ciclo del sol. Y aquí vemos su iglesia colonial muy importante. Pero algo, uno de los motivos principales... ...porque la gente viene aquí es por este centro arqueológico. El de Tarmatambo, donde ahora... Estamos yendo. Ya estamos en el sitio arqueológico de Tarmatambo. Tarmatambo se remonta a los años 400 a 500 años atrás. En este complejo arqueológico eh, fue uno de los más importantes, ya que aquí era pues la zona principal, ¿no? donde los incas, donde los curacas, donde los... Las doncellas habitaban, ¿no? Podemos ver una colca, esto servía como almacenaje. Lo ponían justo en este lado de las montañas por la refrigeración para que la comida no se malogre tan rápido. Esta era la entrada del aire para la colca donde se uh, mantenía la comida. En las colcas tenemos dos características principales que los diferencian. Unas son las cuadradas rectangulares y estas eh, algunas redondas. El motivo de las redondas es que almacenaba por más tiempo. Un aproximado de 3 a 6 meses de tiempo almacenaba. El motivo es principal es porque el aire al entrar recorre por todas las colcas. Una parte importante de este sitio arqueológico es ver este sistema hidráulico que dejaron los incas. No tiene agua en este momento pero pueden ver que después de más de 500 años aún permanece. Y en funcionamiento, el nomás que no hay agua ahorita. Lo que queda de esta edificación era la casa de las doncellas. Aquí vivían las mujeres vírgenes y jóvenes que iban a ser ofrecidas a la clase más alta, especialmente al Inca. Eh, aquí, pues, las mujeres venían a aprender a tejer y a realizar diferentes obras de tejidos. ¿no? Y aquí tenemos una principal este, roca. Esto no es una roca cualquiera. Esta roca pues tiene un agujero en el centro, ¿no? Que a, el palito se puede ver que atraviesa, atraviesa ¿no? En, aquí pues este, los hilos jalaban, ¿no? Los hilos lo, lo jalaban de diferente manera... ...para que ellos lo puedan manipular y lo puedan tejer, ¿no? Ahora estamos en la casa del Curaca. El Curaca era el gobernador local debajo del Inca, claro. Y aquí es donde vivía, es grande... ...pero también es importante mencionar que cada vez que el Inca... ...venía a visitar esta zona... ...venía a administrar a ver qué estaba pasando en sus tierras... ...y a visitar a su amigo el Curaca... ...se quedaba en uno de estos lugares... ...probablemente uno de estas dos estructuras era su cuarto. Cuando vi esta plataforma y esta silla dije... wow qué espectacular pero es una personificación... ...no es real, la han construido porque en esta cancha de fútbol... ...donde están jugando los niños ahora... ...es donde se hace la celebración del Inti Raimi en junio. Bonita la silla. Bajando y desde este punto podemos ver los andenes incas... ...que se ven espectaculares. Hay un montón por todo el valle... ...y son especiales porque están sostenidos por muros de piedra. Aquí sembraban maíz, papas... ...y hoy en día los pobladores siguen utilizándolas, Podemos ver las cosechas, una vista muy buena. Ya estamos en la plaza de Tarmatambo... Una plaza inspirada en la cultura inca, por eso ven piedras. Es muy bonita por dentro, se puede ver, pero está cerrada, ya llegamos tarde. Nos ha agarrado la noche. También aquí adentro hay un museo, que pues podemos regresar algún día, ¿no Renzo? Sí. Gracias Angie por todo. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Me pueden encontrar en Max Aventura. Terminamos el recorrido en la Plaza de Armas... ...con su catedral iluminada y luces en la pileta. Ha sido un recorrido espectacular el día de hoy... ...pero también todo lo que hicimos por la provincia de Tarma. Por supuesto siempre hay lugares que no visitamos... ...cosas que debemos hacer. Comenta qué es lo que faltó para ir la próxima vez. La próxima vez tengo que suprobar... Tengo que probar la sopa verde. No pudimos en esta oportunidad. Si quieres más información de qué hacer en Tarma... visita edendeviaje.com diagonal Tarma. Te veo en el próximo video.